Ahora sí, parece que estamos en vivo, parece que ya estamos entrando ahora sí a Facebook y a YouTube, tenía unos problemas técnicos, así que bienvenidos a todos, cada uno de ustedes, a esta transmisión especial donde tenemos un invitadazo, el día de hoy tenemos a Luisito Rey con nosotros. Voy a repetir todo lo que había dicho porque no estábamos todavía en vivo, pero ahorita que ya se están uniendo... Eh, las personas de esta transmisión Pues voy a repetir nuevamente que Que el buen Luisito Rey eh, No se dedica precisamente a los temas Paranormales, pero como Todos tenemos gustos por Estos sucesos extraños Y bueno, ya nos platicará El buen Luisito sobre qué opina Sobre los extraterrestres Sobre qué película de terror es su favorita Sobre el contenido que ha hecho Paranormal dentro de todos estos años de YouTube Y además él eh, Es muy apasionado de los temas de, de, de, del, del pasado de las culturas antiguas de la, de la historia de México, entonces pues vamos a tener una charla muy amena con el buen besito Rey, ya está por llegar solamente falta que le mandemos el link y qué bueno que ya se están uniendo a la transmisión, gracias por apoyarme con sus estrellitas allá en Facebook, con los superchats, gente, un gusto verlos Nuevamente aquí, después de tres días de ausencia, estamos nuevamente iniciando este lunes con todo. y Empezaremos con esta transmisión. Voy a mandarle el link al buen Luisito Rey para que entre y podamos comenzar. Mientras tanto, eh, dice, ¿cuál es el momento más terrorífico con el crew? Exacto, les agradecería mucho si hacen sus preguntas para que eh, podamos platicar con el buen Luisito. Y les agradezco que estén acá, saludos desde Matamoros, buenas noches a todos, a todos y todas, denme un segundito, regreso en un momento, no me tardo. Listo, ya estamos de regreso. Queremos brujas rojas y blancas, Ox, dice León, él sí. Claro, estos, estos eh, exploradores que encuentran brujas de colores, estaba viendo una de sus transmisiones, o eh, no sé qué día, creo que ayer, y estaban hablando de que había brujas rojas, que había blancas, que había azules, y cuidado que okay, ahí vienen unas brujas negras, y acá hay una bruja blanca, Dios mío, Dios mío, esto ya es una, un, un completo circo lo que están haciendo estos señores, entretenimiento del más bajo que se puede encontrar, y Gaby West nos manda el primer superchat con tres dólares, gracias Gaby, chulada, gracias por apoyarnos esta noche, espero les guste esta entrevista con el buen Luisito, le vamos a mandar ya el link para que entre y esté con nosotros esta noche. Listo. Ya le mandamos el, el link al vuelocito. Y solamente esperar a que entre Gaby. Gracias por ese apoyo. Aquí estamos eh, King David también. Santo Moret, mi hermanazo. Santo Moret. Bienvenido. Qué bueno verte aquí en la transmisión. Después de que nos eh, tuvimos un fin de semana lleno de, de ambiente nos exageramos con el festejo pero qué bueno que todos estén estamos bien, que, que todo salió bien que todos estuvimos contentos y que la pasamos increíble Carmona también está aquí el buen tío Droy está acompañándome esta noche también después de que me acompañó al cumpleaños un, un cumpleaños donde terminé ya desconchiflado de la cintura de tanto andar bailando buenas noches Oclac Investigador, saludos dice Lalo Rodríguez a Lupita Yañez también, saludos ahí está el buen Santo Moret y ya le mandamos el link a Luisito Rey, ¿Crees en la magia le vamos a preguntar eso a Luisito Rey si cree en la magia, si no también deberías traer al Chris Cross después sería bueno, ¿verdad? traer al Chris Cross también, saluditos desde Tijuana, Carmen Jerónimo, y ya está entrando el buen Luisito, Luisito Rey hay que darle la bienvenida a Leticia Esquivel, bienvenida Leticia gracias a José Luis, Juanes Ureta gracias vamos a darle la bienvenida a buen Luisito rey buenas noches mi hermano cómo estás hola qué tal muy bien muy bien este todo very good y saludos a toda la audiencia que está esta noche aquí primero agradecerte el que hayas eh, aceptado esta invitación ya sabes que lo está de moda hacer los podcasts e invitar a gente Tú, tú tenías un, un podcast, así que no era podcast, era una transmisión, eh, la de La Chela. ¿Ya no la seguiste haciendo? ¿Qué pasó con eso? Sí, la, la pausamos. Pues de esos proyectos ahí que, que de repente se arman y luego como que toman un stand-by, entonces ese es uno de ellos, Simón. Pero tú estabas haciendo esto antes de que pues, se pusiera de moda las entrevistas, ¿no? Pues no sé, seguramente alguien antes lo hizo, este, pero ahí estuvimos también hace, hace un, un rato, por ahí. Fíjate, hoy 21 de marzo es el día donde uno recibe la energía en las pirámides y viendo tu playera de la selección mexicana, pues eh, de hecho lo que estaba platicando a la gente, que te gusta mucho la historia de México, ¿no? Tienes mucha inquietud por las culturas antiguas. Sí, me gusta, la verdad que desde... Desde hace unos años de la secundaria había un maestro que eh, daba su clase muy interesante y fue ahí que el amor por la historia eh, me surgió y de ahí me fui documentando entre más o menos de lo que iba ahí, eh, pues, echando y todo. Y... Y sí, hasta el día de hoy, inclusive en los videos e imágenes que han salido, tratamos de meterle justo, pues, esta parte me mexicana prehispánica que me gusta mucho. Oye, se está lagueando un poquito. ¿Será tu internet o el mío? Si es el mío, lo puedo cambiar. No lo sé. Yo te escucho bien. Uh, uh, no lo sé, Rick. <risa> <risa> este, no sé. Voy a ver. Dime igual, si no yo también me, me pongo a datos. A ver, vamos a, a cambiarlo. Lo voy a cambiar a lo mejor. Puede ser el mío. Ya cambié el internet. A ver si ya no se vuelve a trabar. Si se vuelve a trabar, a lo mejor es, es de tu lado. José Flores nos mandó 50 pesos de felicidades para tu cumpleaños y ayuda para la resaca, dice José Flores. Gracias, sí se me ve mucho que estoy con, con resaca o qué onda. Pero sí, eh, te agradezco inmensamente, José Flores. ¿Tú has tenido algunas fiestas aterradoras, Luisito Rey? Sí, bueno, sí. Nos ha tocado inclusive compartir varias. Sí, sí pues, pues la fiesta, la fiesta es la fiesta. Y sí, sí, caray, pues, ahí ahí hemos andado. Oye... ¿Cuál es, a lo mejor, una fiesta la más larga que te hayas aventado y que te hayas arrepentido por tanto tomar? Vertebra, no, yo creo que viajes así que se juntan justo varios youtubers y justo, o sea, si nosotros hemos compartido así una noche y que sabemos cómo termina en un viaje en donde vas a tener a, a, así a cuatro noches a los mismos compas borrachos, pues imagínate, si ya el tercer día es así como de no mames, estoy bien jodido, pero sabes que en la noche va a haber peda, güey. Entonces, pues, no, sí, sí, sí, sí. Bueno, estábamos con lo de las culturas prehispánicas. Aquí en este canal también hablamos mucho de los temas de misterio, porque tienen que ver con respecto a estos aliens que a lo mejor vinieron a, a visitarnos y ellos ayudaron a las diferentes culturas a crecer y a la tecnología y a la demás. ¿Tú qué crees? sobre ese tema que se ve mucho en History Channel, por ejemplo, con alienígenas ancestrales. Sí, gran, gran fan. Este, pues no sé, o sea, creo que hay una parte eh, como de los dos lados en cuestión de, eh, de meritar a lo mejor la capacidad que pudiera tener el, el ser humano como para poder llegar a ello, pero también la verdad es que en este eslabón perdido que se habla que de repente como que no sé, eran como que de una clase y de repente un salto y era como, ya, no mames. Y pues en investigaciones, esta parte de los anunnakis eh, cuestión de que, no sé, mezclaron ciertas, eh, no sé, ciertas eh, razas, conocimiento, etc. Eh, y para formar al humano que, que somos hoy en día, también pues te pones a pensar en, bueno, pero habría indicios de algo, ¿no? A pesar del diluvio universal y toda esta onda. Siento que debería de haberse encontrado algo, pero pues quién sabe, ¿no? Que tanta tecnología tenían estos cuates como para pum, botonazo, ¡Ja! ya no existe nada de lo que construimos. No sé, siento que es un, es un gran enigma, así justo esa, esa parte, Simón. Fíjate que dentro de las historias de cómo se creó el humano en la cultura maya, hay una parte donde hay como cuatro soles. De hecho, es la es la mexica creo que habla de los cuatro soles y cada sol es una una época diferente y hay una historia donde en la creación del hombre se que hubo un diluvio universal y que los humanos que antes eran de, de, de barro y de madera etcétera porque los fueron construyendo los dioses de diferentes eh, elementos hubo una en donde hubo un diluvio universal y los hombres subieron a los árboles y se volvieron simios, cuando bajaron ya estaban convertidos en simios, ¿no? tiene Qué raro que haya estas historias y que tengan que ver mucho con lo de la evolución o con alguna otra historia que haya, que se ha encontrado y que no la han platicado, ¿no? ¿Tú crees que efectivamente sí, tiene algo que ver con eso, que seamos como seres que nos, nos crearon? Pues es bonito creerlo, o sea... Y la parte de la evolución y que naturalmente se dio a nuestra especie, pues está, así pues natural, ¿no? Pero el hecho de involucrar a una raza superior que, que experimenta y forma lo que somos hoy en día, de alguna manera, este se me hace muy interesante. Este, eh, sí. ¿Tú, ¿Tú te sientes que pudieras ser de otro planeta? Dice Carl Sagan que somos extraterrestres también, porque somos polvo de estrellas. ¿Sí crees sí. que la vida llegó desde el espacio? Yo creo que quizás en vidas pasadas, eh, no sé, o sea, justo, ¿no? A lo mejor pudimos haber reencar reencarnado en otro planeta. Puede ser posible, eh, o puede ser que simplemente fuéramos unas moscas, este no lo sé, al final del día. Entonces, eh... Pues no sé, no sé, pero me llama mucho la atención todos esos temas en general, sin duda. ¿Tienes como que alguna cultura en especial que te llame la atención? Porque cada una en México, Mesoamérica fue muy rico en culturas y cada uno tenía algunos elementos que eran distintivos, ¿no? Como los Atlantes de Tula, las Cabezas Olmecas, el Calendario Azteca, los Mayas. ¿Tienes alguna cultura en especial que te llame la atención? Fíjate que recién pasé por esta etapa de... como de ver desde otra manera a lo que eran los mexicas. Yo era así como, no manes, los mexicas, güey, con todo, güey, no man. Este, Destruyeron la pirámide los españoles. ¡Qué culeras! Este, <risa> pero estaba, estaba leyendo un libro que habla y se llama El regreso de Quetzalcóatl. Y en ese habla justamente y pone a los mexicas como villanos. Y realmente si analizamos, pues eran unos güeyes, pues, culerones. O sea, todas las civilizaciones, estos güeyes traían bajo el miedo y el rigor de lo que ellos dictaban. Y bueno, llegaron los españoles y se unieron con muchas civilizaciones y derrotaron al enemigo, que en ese momento eran los mexicas. Entonces empecé a ver justo desde otra perspectiva esto y, y no creo que es parte justo de la identidad del mexicano en cuestión de nosotros teníamos una ciudad gigantesca, pero nos derrotaron. Entonces, creo que esa es una identidad extraña que a veces juega en contra del mexicano, inclusive hasta para odiar al, a los españoles, ¿no? Este, cuando realmente, pues, somos 50% españoles y 50% indígenas. Entonces, eh, pues nada, en este mismo libro hablan mucho de, de los toltecas, y como que ahorita estoy en un hype de de los Toltecas y, y con todo Quetzalcóatl, este, entonces, eh, sí, creo que por es, ahora diría, diría ello. Y es que Quetzalcóatl precisamente venía eh, como dios de los Toltecas, ¿no? Y, y después fueron fue dejándoles esa deidad a las otras culturas. Simón. Y los mexicas no lo adoptaron plenamente, o sea, ellos quitaron, perdón, quitaron a Quetzalcóatl y pusieron a Huitzilopochtli, entonces que era un dios de la guerra. Entonces sí, Simón. Sí, bueno, los ahora sí ves como porque los españoles eh, pues cuentan una versión diferente de, de los mexicas, ¿no? Y los los ponen como salvajes, como violentos, como lo mencionas, ¿no? Que obligaban a los otros pueblos que estaban alrededor y ellos vinieron a liberarlos. Entonces, ¿estás en, en, en esta etapa en donde no sabes ya qué sentir o, o estás de acuerdo con ambas partes? Pues creo que al final del día es entender las dos, o sea, obviamente sí, eran, eran muy salvajes, supongo que los mexicas en cuestión bélica y ciertas tradiciones este, como quizás habían ciertas formas en España que, pues, de igual manera no eran tan civilizadas, se perdió mucho conocimiento por el miedo, eh, y bueno, también se ganó mucho conocimiento por la conquista. Entonces, es, es justamente, esto es lo que nos tocó a nosotros vivir como hoy en día mexicanos, y, y pues ya está, o sea, es, es, es amar al pasado, y quizá a lo mejor, pues, una cierta, pues, no sé, o sea, creo que la mejor postura como nosotros es tratar de conocer más de, de ese pasado. Oye, ¿cuál zona arqueológica en México eh, te gusta más o cuáles ha sido? Eh, Palenque me gustó mucho. Nunca he ido a Tikal, pero en verdad que sí me gustaría. Eh, y bueno, Teotihuacán es impresionante en sí, Chichen Itza también. Eh, yo creo que esas, he, he ido a varias, he ido a varias, pero yo creo que esas diría ahorita. Dentro de, de tus amigos del crew, ¿tú eras el que más tenía la inquietud por estos temas? Sí, yo creo que sí. Sí, había de repente algunos que, que, que pues, también, pero no, la verdad es que sí, yo siempre fui muy, <ríe> pues, sí, muy autóctono. <ríe> en esa onda. crees es que a lo mejor... Eh, ¿En otra vida pasada fuiste como alguien perteneciente a alguna de estas culturas? Fíjate que lo que me han dicho, porque me gusta investigar de ese pedo, así de vidas pasadas y toda esa onda, que yo fui como, como bueno, me han dicho que fui como un pedo de la India, como un pedo bailarín, algo así, y en otro momento me han dicho que en otra vida también como que, pero ahora hacen referencia mucho a indios americanos, y la verdad es que sí me llama mucho también ese, ese pedo. No conozco tanto, pero sí también es, es una onda muy, muy, muy interesante para mí. Entonces, ¿una de las vidas pasadas fuiste mujer? Sí, bueno, pues... Creo que sí he sido de todo, no sé, pero <risa> pero según que algo de la India que bailaba y, y bueno, sí, esta, esta onda sí, de, de, de nativo americano Simón. ¿Se te quedó en algo, algo de, de la mujer? ¿Tienes algunos gustos que pudieran ser de mujer? Pues, en teoría, en esta vida, en esta, en esta, iba a ser mujer. Pero, supuestamente, la cajeteé muy cañón en, en, en mi vida pasada. Este, inclusive, yo tengo un, un sueño que se me, se me presenta seguido. Lo he tenido como cinco veces, tal vez. y no sé qué, qué, qué, qué, qué referencia hace, pero cuentan que en mi vida pasada yo tenía como muchos amigos, pero la cajeteé mucho. No tuve muy buena comunicación con mucha gente. Y bueno, dentro de este sueño yo estoy encarcelado en una celda que era paredes de piedra como de cueva y la reja plenamente soldada sobre la piedra. De repente alguien llega, me saca, me, me, me salva y es como, A huevo, no mames, chingón! me sube a escondidas a otro a otro a un carro que era un carro antiguo este y ya no se arranca y yo así como de no mames a huevo güey. este y en eso este compa que me está salvando se estaciona en un lugar y me entrega con otros pasos que me querían matar también entonces este pues así o sea y supuestamente debido a esta vida pasada eh, yo supuestamente en esta vida iba a ser mujer pero como la cajeté me mandaron a ser hombre. Entonces, mi teoría es que, pues sí, creo que muchos lo sabemos, todos lo sabemos, que pues las mujeres sí están están más, más avanzaditas, yo diría en muchas, muchas cuestiones que, que los hombres, Simón. Oye, quién te dijo eso? Eh, ¿Fuiste con alguien que leía las cartas o cómo está el asunto? Sí. Mm, la verdad de todo, sí, desde cartas hasta, no sé, chamanes, creo que esto en específico sí fue una persona que, que, que estaba muy metida en la onda de de, de las cartas, y creo que sí, <ríe> he escrito con varios, pero creo que sí. Pues, o sea ¿Y por qué has ido? ¿Qué, ¿Qué buscas al hablar con estas personas? Pues yo creo que es un llamado de, de espiritualidad, o sea, es un llamado de de querer saber más de, de la vida espiritual, de quién es Dios, de vidas pasadas, de, de todo, la verdad. Sí, te, te gustan no sé estos temas. Elegir. Hola, hola, ¿cómo estás? Me gustan, sí. No bueno, <risa> está escuchando, pero manda saludos, Simón, Simón. <risa> Muy bien. Entonces, ¿este era un sueño repetitivo? ¿Lo sigues teniendo? No sé cuándo fue la última vez que tuve este sueño, pero... Pero sí, o sea, sí, en varias ocasiones he tenido ese sueño y. Sí, es así como de. ¿Otra vez? Se, se está trabando como tu, tu llamada. ¿Te puedes cambiar de, okay, de te... Internet a ver si mejora? Simón. Listo, vamos a esperar a que el buen Luisito Rey. Eh, cambia el internet y, y regresa y está con nosotros pues Estaba interesante la charla, ¿no? Esto de, de otras vidas De las culturas Es que hay mucho misterio en el pasado Seguramente eh, Hay secretos que no se han dado a conocer en el mundo Y que se quedaron en, en, la, en la mente de, de aquellas personas que estuvieron en la antigüedad que seguramente hay cosas que están enterradas todavía y que nos podrían sorprender eso me emociona muchísimo yo yo como Luisito, tengo muchos eh, mucho gusto y mucha pasión por estos temas de la arqueología listo a lo mejor creo que te vemos hasta mejor good Bye. oye y en algún momento hablando de los temas de arqueológicos no no te nació ser como un indiana jones de buscar tesoros <risa> prehispánicos Dios santo, en verdad que quisiera hacerlo y yo espero el poder este, desapegarme mucho de la chamba para poder lograrlo y en general, pues en general tener aventuras, este, sí, eh, de todo tipo, sin duda. En Todo este tiempo que has hecho contenido, ¿cuánto llevas de, de tiempo creando contenido en YouTube? Como 10 años más o menos. 10 años, y la comedia es algo que, que te nace, que siempre eh, lo traes, que es lo que te gusta expresar, o de pronto sí te has reprimido un poco en algunos otros gustos, en este caso, por ejemplo, lo de la arqueología. Simón, sí, yo creo que la comedia, es que fíjate que yo siento que no no, no soy, o sea, no sé, por lo que han dicho, tengo buenos remates, este y también me gusta actuar. Entonces, es una combinación que se dio para que al final del día, pues, hiciera blogs. Pero también, o sea, justo, muchas veces era como de escribir y así, como, verga, pero pues, qué chiste, güey. Este, entonces, muchas veces recurrí a escritores para que me ayudaran y ya, y era como, no mames, como pese en el agua, huevo, el chiste, se entiende, ya, chingón. Pero sí, sin duda, la verdad es que yo, más en mi persona, pues sí soy más reservado, más en esta cuestión, inclusive como medio raro en cuestión de escribir cosas más que digan, como qué pedo, güey, este, más que risa. Entonces, eh, pues sí, sin duda, obviamente también la comedia es más fácil posicionarla que quizás, pues no sé, hablar este, a lo mejor de historias retorcidas, quizás no, no lo sé, pero en mi caso, pues sí, me fui más como hacia la comedia y sí, de alguna manera, me gustaría más justo explorar estas, estos, estos otros géneros, claro. Sí, bueno, eh, ¿tú consideras que para que un youtuber siga estando en, en esa etapa de éxito hay que evolucionar, hay que modificar el contenido? ¿Cómo se mantiene uno? Porque a veces unos suben y otros bajan y hay muy, muy pocos que se mantienen. Yo creo que sí hay que... Es que no sé. Este, siento que sí hay que evolucionar. Pero también debes de establecerte. Eh, yo creo que los mayores casos de éxitos de, son gente que se ha establecido. A los que nos gusta experimentarle, a los que tenemos la creatividad más disparada por todos lados, nos cuesta más trabajo porque andamos rebotando en diferentes formatos y lo que ahorita nos vibra y tal. Y eso está muy padre, ¿no? Nos, nos da, siento yo, muchas herramientas en torno al mi, a la misma industria. Pero realmente los que, los que se han establecido, o sea, Hola, soy Germán, ese güey triunfó con los vlogs, detonó su canal e inclusive lo abandonó, ya no necesitaba. Luisito Comunica estableció su formato, de ahí la agarró y listo. Dross de igual manera. este <ríe> y, y, y, y sí... Sí, sí, yo creo que es, es una mezcla. Tal vez a lo mejor llegar a un punto en donde digas de aquí soy, aquí estoy, me siento a gusto y, y listo. Repetirlo hasta la eternidad. Esa cabrón, ¿no? Estamos en una etapa en, en donde no sabemos cuál va a ser el futuro. Estamos viviendo esto de las redes sociales, el internet nos ha tocado, no tenemos precedentes. Tú fuiste uno de los primeros, así que en, en tu caso, por ejemplo, no tuviste eh, una persona en, en quien te basaras para crear tu contenido. Y actualmente, pues, ya hay muchos que obviamente ven otros youtubers. Entonces, la pregunta sería, ¿actualmente ves youtubers? ¿Ves alguno, algún otro contenido dentro de YouTube? Sí, sí, sí, sí consumo. Eh, eh, pues, bueno, de repente consumo más cosas que van más a mi gusto, que es justamente en cuestiones espirituales, en cuestiones paranormales, en cuestiones de energía, en cuestiones, este, no sé, por ejemplo, este, mi youtuber favorito ahorita es Sadguru que es un, pues, un gurú de, de, de la, de la India, entonces. Simón, pues, sí, Simón. Sí, este, ¿Y qué son, videos y... en inglés o en español o cómo es? Este güey habla en inglés y está muy cañón porque este güey, pues literal, o sea, vive en la India y hay mucha gente que va como que a hacer sus retiros allá y el güey está con su toga acá y le preguntan de la vida, así de ¿cuál es el significado de la vida? Y el gurú dice, no, pues no mames, esto y esto, y tú te quedas así como, verga, no mames, pues claro, güey. Este... Es tu espiritual y... el asunto. Sí, sí, sí, sí. Entonces mucho, mucho contenido espiritual. Hay un güey que se llama Mariano Acosta, mexicano, que ha probado muchísimas drogas, DMT, ta, ta, ta, y el güey, este, pues sí, habla justo de estos viajes donde se mete, pero cantidades, él lo ha dicho, inclusive dijera excesivas, pero lo han llevado a, a, pues literal, romper la Matrix, a, sí, sí, sí, a ver códigos en las cosas que están puestas alrededor de nosotros. Y bueno, todo eso este, me llama mucho la atención y sí, <ríe> son los youtubers que actualmente consumo. Estás, estás en, la, en la etapa espiritual, y hablando de esto, de, de consumir, ¿qué opinas de la ayahuasca o del peyote? ¿Tú has eh, tenido la oportunidad, o hongos? Hongos sí he probado, es lo único, me encantaría ayahuasca y el peyote, y este tipo de drogas espirituales, sí. Los hongos los llegué a probar, eh, y sí, pues muy padre, una conexión con la tierra muy, muy bonita, aceptación a muchas cosas, eh, entonces, sí, eso es lo que lo que he probado, pero para mí la neta es que inclusive unos buenos fumes de marihuana cuando estoy solo, para mí es, es, es espiritual sin duda alguna. ¿Lo haces de manera que para relajarte, espiritual? Pues es que cuando quiero relajarme, consumo CBD. Cuando estoy medio eh, así como de venga, vamos a disfrutar más, le doy tal vez una fumada de marihuana como tal. Ya cuando estoy solo y digo, venga, vamos a viajarnos, vamos a experimentar esto, porque yo la neta es que sí siento eso. Cuando, cuando fumo tres de marihuana o una marihuana potente, yo me desapego del ego y no necesito más, o sea, es como ya, ya estás. Este, y me gusta eso, es una sensibilidad este, interesante, pero, pero así es como, como lo vivo. ¿No te da miedo, por ejemplo, estos viajes con la ayahuasca o con el peyote? Porque dicen que son viajes muy, muy profundos, ¿no? Hay que... Te puede suceder que, que tengas un mal viaje o, o, el, o el viaje que siempre te prometen. ¿No, no tienes temor de, de, ser, de que te pase eso? ¿De que no estés, pues, eh, que, que te puedas controlar y que simplemente te dejas ir por un viaje? Pues, no, es que es eso, güey. Sí, sí, sí. Yo como nunca lo he hecho, sí es como una aventura. Y este Mariano Acosta dice, es que de repente lo comes... Y a los cinco segundos sientes que te da la patada. Y es así como de, ¡verga, güey! Este, ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde estás? Y sí, lo que hablan es, o sea, no, güey, ya no es como de, no mames, me estoy sintiendo muy raro. O sea, es como de, ¡no, güey, ya no estás aquí! ¿Dónde estarás? No sé. Entonces, sí, es una experiencia, supongo, muy fuerte. Yo esperaría, espero hacerlo en algún momento. Y, este, y pues nada, sí, sí, sí, a ver qué pasa. No, no, has, ¿No has experimentado esto porque no has tenido con quién? ¿No has tenido la oportunidad? No yeah, lo ay, no... Ay, ay. Con justo con Mariano Acosta también está la posibilidad de fumar DMT de y, y como dice, ¿no? Llega el momento, pero ahorita ya estoy buscando el momento, entonces, este, sí, es, a ver, a ver qué tal. Órale, entonces sí te llama mucho la atención esto del chamanismo, la espiritualidad, el tratar de conectarte con algo superior, supongo. Simón, sí, sí, sí. En general, inclusive, eh, no sé si has escuchado de Jacobo Grimberg. Ajá. Sí, este sí, claro. compa también me vuela la cabeza. Esa parte es así como de verga. Este Simón, que al final está, yo siento que ligado justo con todo ese pedo. Y las otras realidades, piensas que, que hay otras realidades, que hay otras dimensiones y que al poder consumir esto nos salimos de nuestro cuerpo, digámoslo así, y podemos explorar esas otras realidades, esas otras dimensiones? Está muy interesante la, la, la cuestión. Yo creo que naturalmente sí, hay mundos paralelos en donde hay diferentes acciones. Yo tuve esta llamada en el cuarto y también la tuve, pues, en todos los lugares posibles, en todos los lugares. También una donde no se hizo y, y así, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí hay muchísimas realidades. Eh, creo que también en esta parte de muchas veces ponen, ¿no? Como hay destino, está escrito el destino o tú haces el destino. Exacto, y sí. yo lo que considero es que Dios existe plenamente y soy fiel creyente a que el destino esté escrito por él y siento que todos los destinos destinos, porque tú tienes el libre albedrío para escoger en qué línea de destino quieres estar. Pero para mí cualquier destino está escrito por por por Dios, por el todo, por por todo. Este, y pues ya, o sea, si tú te cortas las veces, bueno, no sé, ahí sí está más cabrón, no? Porque estás cortando la vida, pero pero a nivel justo de, de, de la vida como tal y todos los caminos, yo creo que todos están escritos por Dios. O sea, entonces, ¿crees que ya tu, tu vida está atrasada? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hay, hay cosas muy extrañas. Eh, eh, de esto ¿no? que le llaman que son causalidades, cosas que dices, güey, o sea, ¿cómo es posible que pasara así? Pues sí, pasó porque o sea, no, no hay azar, es, es, es así como debió suceder. Entonces, pues bueno, no sé. Y, y casos, casos extraños y para analizar de muchísimas personas Puta, nos podemos ir y, y hasta eso, ¿no? Que se te pone en la piel chinita y dices, verga, este, qué cañón, qué cañón que así sucedió. Este, No sé, por decir uno, Cerati, por ejemplo, que es un caso así extraño y que inclusive en canciones canta cosas de, pues de cosas que le pasaron al final del día. Entonces, no sé. Oye, ¿de niño te imaginabas que iba a pasar esto en tu vida? Pues estuviste ya en muchos momentos importantes, la verdad tu, tu historia como creador de contenidos ha sido completamente de éxito, llegó un momento en que seguramente hubo y hay cosas muy buenas, que, que no muchos pueden vivirlas ni experimentarlo, ha sido un afortunado. De niño, ¿te imaginaste de pronto esa situación o qué quería hacer de niño? Mm, pues me gustaba como tal la cámara, me gustaba, mi papá tenía una cámara, y grababa en las fiestas, y yo quería salir, y íbamos de viaje, y yo dizque estaba dando un reportaje, entonces siempre me gustó, siempre me gustó, siempre me... En algún momento, cuando salía otro rollo, yo me imaginaba y decía, güey no manches, estaría bien chido formar parte de algo así. Este, y no me imaginaba formando, siendo el principal, sino era como ser parte de ese grupo que está ahí. Y, este, y pues bueno, pues... Eh, pues sí, como dicen, ¿no? Los sueños se, se hacen y, y, y pues bueno, gracias a Dios, es, sí, ah, eh, sí. Se, se te volvieron realidad varios, ¿no? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Está interesante. Cuando vivías con el crew, están aquí platicando que no tenías puerta en tu, en tu cuarto. ¿Por qué se acuerdan tanto de eso? Bueno... Eh, yo, yo, sí tenía puerta, porque pues yo sí, este, pues no manches era de los más famosos en ese tiempo. Pero, pero quien no tenía puerta era Fede, y justamente él estaba enfrente, al lado, al lado. O sea, abrías la puerta y veías el colchón. <risa> Ponía el <un> colchón de puerta. <risa> Ponía un colchón de puerta y pues ya nada más veías justo como cuando se prende la luz de adentro y el colchoncito afuera. Este, entonces sí, sí, a mí me tocó ver ese colchón muchas veces. Oye, ¿y no tuviera ninguna experiencia paranormal en, en esas épocas? Sí, yo recuerdo que en algún momento, eh, pues, me acuerdo que fumaba marihuana, y este, pero era fumar como, inclusive escondidas. Hoy en día lo hago muy liberadamente y ya tienes un objetivo propio de, lo voy a hacer por esto. Ahí era plenamente de noche por pues por echar desmadre, o sea, siendo sinceros también por pues por ver porno, por atascarte en comida, <risa> por escuchar música, o sea, pleno divertinaje. Y este y bueno, un día, esto fue en la casa del Cru justo, este y recuerdo que en un momento estaba marihuano y me puse a hablar <risa> como tipo Parcel, güey. Empecé a decir cosas que ni siquiera yo entendía. Este, sí, o sea, y no era como, ay, güey, estoy poseído. No, no, no. Poseído. <risa> o sea, estaba consciente y estaba hablando cosas. No recuerdo qué, pero como un pedo parcel. <risa> Viajes raros. O sea. Entonces, este pasa eso y por ese mismo eh, momento, etapa, eh, me toman fotos eh, ahí mismo en el cuarto y aparece una mancha blanca ahí como rondando. Entonces, no supimos realmente qué fue esa mancha ni nada. Tuntum, que era un cuate que llegó a vivir ahí, y varios del crew decían que o se escuchaban ruidos o que algo se veía. A Tuntum le tocó ver algo ahí dentro del cuarto donde estaba. Sí. Entonces, quién sabe qué haya sido, pero eso fue lo que pasó. Bueno, tú, tú entonces sí crees en fantasmas. ¿Crees que existan? Yo creo que hay energía. De ley. No sé qué tipo de energía tenga que ser tan fuerte como para que justamente se materialice o se pueda ver. Y es eso. O sea, ¿qué tanta energía podemos ver en nuestro día a día? Eh, entonces yo creo que, que, que sí, es eso. no ¿Qué tipo de energía puede hacer que haya energía mala ¿no? o energía que pueda mover cosas o que se le interne a un cuerpo? Ya estamos hablando de cosas que quién sabe. <risa> Eh, pero yo creo que sí, o sea, hay energía que se ve, eso sin duda. Es que se dice que como que los fantasmas en realidad son los espíritus de las personas que, que han muerto. ¿Tú, ¿Tú crees esa teoría, esa hipótesis? Es un buen punto. No lo sé, Rick. Eh, pues sí, sería lo más natural, sería lo más natural. O, no sé, por, es energía que alguien hizo, este, alguien puso un objetivo o casas en donde hay energía muy negativa o rituales que se hacen positivos o negativos, no sé, y que tomen forma. O sea, no sé si como seres humanos podamos darle vida a una energía que viva eh, por sí sola, no sé. entonces ¿tú, tú, ¿Le tienes miedo a algo paranormal? O sea, por ejemplo, a los duendes, a, la, a las brujas, a, a los fantasmas. ¿Has sentido miedo por, algo, por algún tema de esos? La verdad es que nunca me ha tocado ver algo. O sea, sí siento que si veo así un compa que se asoma, sí va a ser como, ¡no mames! O sea, ya me voy al Tíbet y ahí voy a vivir en la montaña. <ríe> no sé, ¿no? O sea, sí siento que, que ver algo así encarnado, pleno, sí está muy cañón. No me ha tocado a mí. este eh, Pero sí, sí, sí, sí, sí. O sea, quién sabe, ¿no? O sea, si sí, sí, sí existe eso, pues sí está muy cañón. Sí, están aquí recordando también cuando... Estábamos en la contando las anécdotas en, el, en la cerveza con, contigo en tu programa. Eh, empezamos platicando eso, pero te, te escuchabas muy trabado, pero recuerdo muy bien que, que en esa ocasión, ¿por qué consideraste que podíamos platicar? Era, iba a ser de lo paranormal y terminó de otra cosa, ¿no? <risa> sí, pues, este, terminó ahí con la historia, este. De migración, bueno, hablamos muchísimo de todo, de todo, Simón. Sí. Este, y pues sí, sí, una, una muy buena plática también, justo la vez que fuimos a, a lo de la casa en, de Los Ángeles, ahí donde fue toda la banda, también una, una, una muy buena experiencia, Simón, Simón. Oye, por cierto, fuiste recientemente a con a, a Catemaco, ¿no? Fuiste a lo de la misa negra, ¿qué, qué es eso? ¿Qué Ay, fue sí. a lo que, fuiste a grabar? ¿Qué fuiste? Te invitaron, ¿cómo estuvo eso? Pues, han, han habido dos ocasiones que, que voy a Catemaco. La primera, me eché un brownie, me fui en camión. Y ¡Ah, no manches! Do... <risa> fue como 12 horas. Es... Fue como 12 horas a, a, a Catemaco y, y me eché el brownie y, y una gran revelación. Este... <risa> <risa> <risa> y, este, y en esta ocasión... Eh... Pues sí, fue, fue el festejo de, de, de la brujería como tal en, en Catemaco. Entonces, pues sí, la verdad es que yo Catemaco lo visitaba mucho cuando estaba chico con mi familia. Y te lo juro, ¿no? eh, sí es un, pues, sí, una, una experiencia muy cañona en torno a lo que sucede allá. Sí hay como que mucha energía, sí son como de estos lugares. Tepoztlán también se me hace una, también un lugar así que entras y desde que entras es como... No oh, mames, estás en una película, güey. O sea, este, sí, un, un, un lugar con bastante energía, con muchísima, no sé si llamar de conciencia, este, y también con una apertura de todos hacia ello. Entonces, eh, sí, sí, sí. En Catemaco, ¿entraste a la cueva del diablo? Dicen que, que hay una cueva ahí muy fea, ¿no? Cuando está el chamuco allá adentro. Sí, me contaron, no fui, gracias a Dios, pero sí dicen <risa> que está Densa, Simón. O sea, no te llevaron, ¿por qué no fuiste? Por, por tiempos, por tiempos ya ya no fuimos. Este, pero sí, sí estaría, estaría bastante guay ir por allá, Simón. Oye, en este caso, la, la, lo que hicieron sobre rituales de la brujería, el aniversario y todo eso, pues tú ves que le, como que le ofrendan al, al diablo. ¿Tú crees entonces que, que hay un poder del bien y del mal? ¿Que, ¿Que existe el diablo y que existe Dios? Pues es que al menos en el ritual donde se hizo, eh, habían cinco santas muertes gigantes. No fue sí. tanto al diablo, según, ¿Según yo. yo. <risa> este, <risa> pero, <risa> sí fue, pero había cinco, cinco santas muertes gigantes. Y yo a partir justo de que fui la primera vez, sí vi a la santa muerte y a la muerte al final del día de una manera diferente. O sea, sí es como de... En, dentro del ritual decían, pues, es la única que va a estar cuando, pues, cuando ya no estés aquí, ¿no? Y pues sí, o sea, al final del día es como si hubiera un, un, un, ahora sí que la santa vida y la santa muerte, y es como, pues, son cosas seguras que existen. este Dios está arriba de todo eso, ¿no? Pero, eh, pero sí, al final del día justo, eh, sí, a través de ese viaje fue como aceptar y como un, güey, no mames, o sea, Quiero mejorar mi vida para que cuando llegue pues, la muerte me agarre en un buen estado. Ok, y no sientes de alguna forma eh, hacer algo malo el, el participar de una misa negra, el de un culto a la muerte. ¿Cómo ves este culto a la, a la muerte? Pues la verdad, sí, iba con un poco de qué va a pasar, o sea, nos van a desollar un, una cabra, qué van a desollar? Una gallina. Este, Simón. Eh, y pues nada, este, fuimos con, con, así con expectativa y ya estando allá la verdad es que fue un ritual bastante inclusive natural en cuestión de venga, observen al oeste, alcen las manos y agradezcan por tal, tal, tal, ahora al norte, ahora al sur, ahora entonces muy natural. Nunca sentí algo raro en cuestión de vértebra, con que ya nos estamos metiendo en peros que no. Seguramente. <risa> seguramente ellos, pues, lo, lo, lo, lo saben hacer, pero al menos en este ritual fue, fue muy natural. Incluso como prehispánico, ¿no? También. Simón. Sí, uno también pensaría que, que ponen la ouija y que invocan al diablo y le están diciendo que se aparezca, pero no, no es así. Sí, sí, exacto. Sí, a mí, a mí yo tengo un poco de respeto por estos eh, cultos a, a la Santa Muerte, porque creo, como tú dices, hay energías, y si le ponemos mucha energía a algo, sea negativa o, o positiva, suceden las cosas. Entonces, debemos de tener cuidado con la energía que, que provocamos, que pensamos, porque sí. pudiera sucedernos algo, tanto bueno como malo. Totalmente, totalmente, y... Y creo que he visto justo en muchos videos que muchas personas en la pandemia en general, pues muchas almas justo decidieron partir en esta etapa porque ya, ya estaban muy cansadas y porque lo que se venía, lo que estamos viviendo plenamente, iba a estar pues, pues en un nivel energético bastante fuerte. Eh, en cuestión justo también inclusive de, de esto que comentas, de la materialización de todo lo que lo que pensamos, de lo que queremos hacer, de lo que queremos lograr. Entonces, eh, pues sí, también también es parte de eso, ¿no? De enfocar la energía en, en, en lo que realmente queremos. Oye, ¿y tú eres católico entonces? Yo, por tradición, estoy bautizado y toda la onda. Eh, soy gran fan de Jesucristo, muy cañón. Eh, lo quiero mucho y, y, y me sirve como una conexión hacia con Dios. Este, así que no, no soy tanto de ir a la iglesia, eh, reconozco todo lo que ha hecho la iglesia y ta ta ta. Tampoco no es como de chinga su madre, la iglesia! porque la <risa> neta es que puede ir a una iglesia y se siente bonito estar ahí. Este, pero sí, sin duda me considero, pues, creo que más espiritual, Simón. Que, que el culto religioso del, del catolicismo, ¿no? Sí. El, te vamos a preguntar sobre las películas de terror. ¿Te gustan las películas de terror? Sí. Sí. ¿Cuál, ¿Alguna que sea tu favorita? ¿Alguna que recuerdes más que te haya causado miedo? Pues, las... De, es que, por ejemplo, la del Rito me gustó. La, la esta, las que están... Anabel, no, una antes de Anabel. No, sí, Anabel. Anabel me gustó también. Esas de los Warren me gustó. Este... Y bueno, El Exorcista está, está, está buena también. ¿Y con tu esposa sí, sí ven películas de terror? Bueno, este, actualmente ya estoy viviendo con mi esposa. Entonces ya no hemos visto. Pero cuando estábamos, sí veíamos. No tanto, no tanto. Hasta eso no, ¿eh? Como que no le gustaba tanto a ella. Sí. y este Pero a mí sí me gustan. O sea, sí es así como de... Este, inclusive vamos a darle un fumo para que se sienta más caro. No, sí, pues, no, le, con el fumo le das más intensidad a la película. Sí, bueno. Oye, ¿no te, no te gustaría, eh, ahora que, que estás haciendo tu contenido, evolucionarlo a otro modo? Digamos, ahorita están las exploraciones paranormales o están las exploraciones urbanas. ¿O está esto de ir a lugares, visitarlos y compartirlos como lo hace Lucito Comunica? Tú te has quedado en, en las parodias, en los blogs, en lo, en lo humorístico. ¿No has pensado en algún momento el, el cambio, hacer un cambio? ¿Crees que sea bueno? ¿Te sí, gustaría? Pues, me gustaría, me llama la atención y la verdad es que... Estoy muy abierto justo ahorita a encontrar, porque yo con los blogs es como ya está. Y la neta no me siento tan motivado para seguir haciendo blogs. O sea, ya, pues ya, no, ya. <risa> eh, entonces, eh, sí, sin duda me gustaría sí hacer expediciones de todo tipo. A, sí, sí, sí, experimentarle y ver qué show. La verdad es que sí estoy de acuerdo, bueno, consciente de que no soy el mejor en cuestión de, Tener la cámara y, hey amigos, estamos aquí, tal, tal, tal, la neta a mí me da mucha pena. Y también yo me enclavo mucho en la experiencia que estoy viviendo. Es como de no mames, o sea, estamos viendo este y tal. O sea, si es de terror, es como, verga, güey. O sea, estamos, aquí, no sé, inclusive fuimos juntos a una. Sí, sí. Y, y, y, y sí, no, no, o sea. Ahora donde nos sacaron este, con un pistola en mano, ¿verdad? Efectivamente, <risa> efectivamente. Pero quizás, quizás en un futuro, sí, bueno. Sí, eh, porque te imagino con todo esto que me platicas, te imagino como haciendo blogs en, en este tipo de lugares. Hay como contenido de, de, de, de, de como de turismo negro, ¿no? De, de mostrar cosas como extrañas, como, yeah, sí. como de este tipo. Entonces, como que tú tienes esas, esos gustos y yo creo que sería interesante eh, vemos otros youtubers que hacen ese contenido, pero lo hacen eh, más bien de, de forma turística pero la, las cosas ocultas y algún tipo de, de temática ahí extraña estaría bueno verlo con Luisito Rey. Sí, podría ser, primero Dios, venga vámonos a Tepito <risa> al culto de la Santa Muerte, ¿no? no sí, podría ser, o oh, a las micheladas de mole, <risa> Sí, ¿has, has eh, visitado esas santas muertes en Tepito? No, nunca. ¿Nunca tú has de Iztapalapa? Sí. ¿Ahí creciste, ahí viviste? Ahí crecí, ahí viví, Simón, sí. ¿Y había algún tema como paranormal en la zona? ¿Leyendas que se cuenten o algunos sucesos macabros, etcétera? Pues sí, creo que gusto es la palabra macabros, en cuestión de que arriba había el, estaba el Cerro de la Estrella, entonces pues ahí eh, pues llegaron a llevar una morra, o era lo que se contaba y pues eh, creo que sí, le hicieron ahí cosas malas, no sé bien, pero era justo como una de las cosas que se contaban en las quintas, que le llamaban, y los Pepes, que eran unas unidades ahí, todavía siguen existiendo, en donde hay una santa muerte justo adentro, y es así de, no mames, no entres, güey, porque está muy cabrón, nunca entré obviamente, este eh, sí. Y, y ya realmente en cuestión de algo más, este por ahí leyendas en colonias contiguas, de, me acuerdo de una que decían que era la taconuda, de que una era una, sí, o sea, como que a las cuatro se escuchaban, sí, una morra ahí. Este, ya, oh, sí, sí, sí. Y que, que era un fantasma que se aparecía y hacía el ruido de, de los tacones al caminar, ¿no? Sí, moda. Sí, no, no sí. sabía, fíjate, esa como leyenda es como del sur, de México o de Guatemala y no sabía que ahí al lado de, de tus colonia, de tu colonia es, hubiera esa leyenda. De, sí, es que sí si puede, y es también es esa onda, no o sea qué tanto también alguien dijo no mames, es que en Mérida, ta, ta, ta, vamos a ver si le invocamos con la Ouija. Y de repente ya tienes esa energía que tú le diste mucha fuerza no sé, ya viviendo ahí en las unidades. Oye, La Llorona, por ejemplo, ese tema que también es prehispánico. Sí. Eh, sí. No has tenido ningún acercamiento con La Llorona, digo, tus familiares que la hayan escuchado, en tu colonia que se haya escuchado algo sobre este fantasma que es yo creo que el fantasma número uno de, de México. Totalmente, totalmente. La verdad es que plenamente así, directo de, no. Pero ¿sabes de cuál? Empecé a, a escuchar, ya van, me parece que dos, por ahí, dos, tres ocasiones, de que justo hablan de que se aparece como la Santa Muerte o algo parecido. Y justamente, no sé si has escuchado esta onda de que está con su túnica y que va corriendo así, este, como que a lo lejos, como que se aparece, la gente quiere reaccionar y que de repente la vea a lo lejos corriendo, acá como, pinche corredor, como con sancos. Este y, y sí, esa es la que recién he escuchado, Simón. O sea, ¿tus, tus papás son creyentes en ese tipo de cosas? ¿No, no fue por, por ellos que de pronto te gustaron algunos temas de misterio? Fíjate que mis papás no tanto, o sea, mis papás han estado igual, involucrados en espiritualidad y tal. Pero ya en cuestión paranormal, me acuerdo de una anécdota de mi abuelita que estaban contando cosas paranormales y mi abuelita este, pues, de provincia dice, nada ¿qué es o qué? O sea, eso no existe, este, no creo en ello. Y que de repente este, se fue a dormir y en su sueño este, una señora con cara blanca la agarraba de los hombros y sí. le decía... Para que creas, para que creas. Y se despertaba, se volvía sí. a dormir y le volvía a, a, a ¿no? Ajá, entonces, este, pues sí, hay historias pues, que se cuentan en provincias, ¿sí? Justo a, anoche a mí se me subió el muerto. ¿No se te ha subido el muerto a ti jamás? No. Oh, no. se siente feo, güey. Te sí. sientes sí. feo. ¿Y qué, qué hiciste para que se te quitara? Es, yo creo que es como la tercera vez que se sube Que si sientes cargos de se te sube Que alguien está parado cerca de ti oh. Y que tú no te puedes mover, ¿sabes? Y que estás consciente de lo que ocurre Sientes la pesadez Por ejemplo, anoche empecé a gritar Ayúdame, ayúdame Pero nada más balbuceaba, ¿no? Lo gusta, es como, como que una energía, una fuerza Que te hace desmayar Y hace una pesadez en ti entonces, y aparte siempre está relacionado como con algo malo, con una energía mala, con escalofríos, sentimientos feos, entonces eh, yo creo que sí debe de ser algo que, que tenga que ver con lo malo, porque no es una sensación bonita y aunque la gente, los científicos y demás doctores digan que es la parálisis del sueño y que es algo natural, que en un estado de que estás dormido muy profundo, pues la verdad no sé por qué tenga que tener relación con cosas negativas o cosas feas, ¿no? Que tengas un sentimiento de mucho miedo. Tú, ¿a qué bueno, es lo que más le tienes miedo? En la vida. Santa madre. Uy. Miedo como tal. Ay, pues es que en algún momento le tenía miedo a la muerte, pero ya ahorita ya es como, pues güey, pues este... Ya nos pues, va a tocar, ¿no? Vida, sí. Vida. <risa> no sé, miedo. Pues es que creo que son más en cuestión de cosas que le puedan suceder a tu familia. Creo que eso plenamente es como, pues, algo que, que, que, que sí, que siempre va a estar ahí en, en toda cuestión. Eh, pero no sé, propiamente a mí, a mí, puta, pues a lo mejor, no sé, el, el quedarme varado a lo mejor en el mar, así a la mitad, así de, ¡No, mames! ¡Ya valió madre, banda! <risa> este, o, o, hacemos, o somos el protagonista de la película o nos quedamos aquí y aquí terminamos. Eh, eh, eh, eso está está cañón a nivel todo, o sea, justo un temblor también puede suceder así de banda ni pedo, estamos acá este sí, o sea, ese tipo de situaciones están cañón como que una situación de riesgo es a lo que más le temes, que suceda pues, pues creo que sí, tal vez, no sé Ahí, este, cuando estabas en la isla, ¿no te, no te dio miedo a nada, No, era pura nah. producción, ¿no? <risa> ¿no? Sí, sí, sí, te o sea, pasaba hambre y todo, pero mierda, no, pues había, no. Todo, todo estaba muy bien. Eh, te iba a comentar, en algún tiempo de, de estos años que han, que han pasado, te notamos un poco extraño. ¿Te, ¿Te sucedió algo de ansiedad, de depresión? ¿Tuviste momentos difíciles? ¿Qué pasó contigo? Uh, sí, sí, tuve momentos ahí de depresión. Muchas veces mi, mi historia en YouTube está rara porque a veces como que pasan sucesos que después los cuento de diferente manera en diferentes circunstancias de la vida. Yo creo que al final del día todo se resume en una cuestión de, pues de, sí, de un llamado a la espiritualidad justo, o sea sí reconozco que estoy en esta etapa y que, y que es una etapa que no va a terminar. O sea, yo como lo veo, siento que va a crecer y a crecer. Eh, plenamente por eso quiero desapegarme a esta parte de, pues sí, como de mucho YouTube y de toda esta parte, pues para poder vivir esa parte que, que, que me está llamando y que en primer momento fue un choque, fue un, como un ver, un destruirte plenamente de, de todo lo que eras, de todo lo que te está llamando a hacer, y, y pues nada, sí fueron muchas circunstancias entre ellos, justo como depresión, como ansiedad, como alcoholismo, como, eh, sí, como no saber qué pedo con tus decisiones. Eh, y bueno, eh, actualmente, pues ahí vamos, creo que puedo decir que ya entiendo de alguna manera lo que estaba viviendo en ese momento, lo que debo de mejorar, eh, y, y nada, lo que me motiva a seguir adelante. Entonces, o al menos eso digo hoy, quizás mañana diga, oh, estaba re güey ayer! <risa> este, pero bueno, eh, sí, ello. ¿No te medicaste? ¿No acudiste al doctor para la enfermedad? Eh, pues es que digamos que en un capítulo de esa parte de, de, de depresión, sí, sí tuve que tomar eh, una pastillita, Ay, ¿cómo se llama? Cetralina, creo. Ah, sí, sí. Y sí, llegué a tomar de ella. Y sí, obviamente, si era un. Ah, no, man, ya no me estoy preocupando por eso. Pero fueron diferentes circunstancias en que justo todo esto se dio, Simón. Supongo que. ¿a qué piensas que te sucedió esto de la depresión? ¿Hubo muchos momentos que, que no conocemos de tu vida que te llevaron a esto de la depresión y ansiedad? ¿O fue mucho trabajo como youtuber? ¿O qué pasó? Um, ¿Qué se lo adjudicas? Yo, yo creo que en el momento en donde empecé a tomar pastillas fue en la cuestión de yo estar con mucha ansiedad y también con una situación encima de pensar que yo tenía cierta enfermedad. Entonces esto, pues plenamente detonó todo, detonó un malestar general psicológico y no tenía una parte espiritual. Eso fue justo lo que me ayudó a, a, a encontrarme con esa parte. Y, y sí, bueno, la, la, la pastilla la tomé, me ayudó a tranquilizar. Este, y ya posterior, justo, ¿no? Como que empezó a acercarse esta parte espiritual ya de una manera consciente, porque desde siempre la verdad es que había estado en grupos de iglesia o tocando alabanza, o en general, pero ya de una manera consciente de, venga, o sea, vamos a hacerlo bien, vamos a, así, a, a, a, a, a, a comunicarnos, ¿no? Este, ya fue hasta justo posterior. Entonces, pues eso, pero sí, justo etapas a partir de ahí, como que fue un, ¡verga! ¿Quién soy? Este, y, y pues nada, justo, justo también en cuestión de la chamba, pues justo no saber... Que querías, o sea, en cuestión de, de ah, estoy feliz, me hace esto feliz, no me hace esto feliz, sí, muchas, muchas cosas, sí. O sea, así como hemos visto que has tenido momentos muy chidos, que, que te ha ido muy bien, hay momentos que la has pasado bastante mal, Y Siento Simón. que tú nos muestras mucho humor, ¿no? Simón, siento que justo parte del aprendizaje de este pedo, pues es al final del día, creo que, y también en muchos momentos, creo que lo hemos hablado, según yo, en cuestión de eso, pues, de que no, pues, la fama, ¿qué es la fama? O sea, eh, pues, no es nada. Este, yo, eh, así un gran momento que pudiera decir es, no mames, cuando estaba en la isla saliendo en televisión y se hacía TT y tal, y justamente a la par de que estaba saliendo el programa, este, yo estaba en esta etapa viviendo el, el no mames, o sea, yo lo que quiero es estar sano. Este, entonces, sí, al final del día es un, güey, este, sí, no es nada este pedo. Bueno, afortunadamente, como dices, ya por el lado de la espiritualidad, estás buscando una respuesta, estás buscándote sentir mejor, y, y eso, pues, es bueno, porque, no sé, a mí la gente me dice que el medicamento es medio, que, que es mejor con fuerza de voluntad y demás, pero es muy difícil, ¿no?, llevar un medicamento por, por ese tipo de enfermedades, yo sí me lo voy a seguir tomando, porque de aquí que encuentro la espiritualidad y demás, es, es un, un paso también muy difícil, ya que ponerle mucho empeño y creo que no sabía que lo estabas haciendo, ¿no? Y me ha hecho recordar también que tienes como esa afición por tocar música andina, ¿no? Qué raro. Sí, sí pues sale, surge de, de tocar alabanzas. Yo estaba en un grupo de doble A con mi familia. Y, este, y entré plenamente pues, por invitación, ya sabes. Ah, tu abuelita hizo la experiencia. Ahora va tu papá, ahora tu mamá, ahora ta, ta, ta, ta. Y así como, verga, pues va, voy yo. Entonces me aventé la, la, la experiencia y, y había un coro este, de alabanzas. Y a mí la música, pues creo que ahí también me di cuenta que me gustaba. Y pues con mi hermano ahí tocando la guitarra, yo aprendiendo a tocar instrumentos andinos, tocando alabanza plenamente. Este, fue que, que nos introducimos a este pedo de la música, ya cuando medio más o menos éramos eh, un poquito más diestros, pues nos aventábamos a tocar que el cóndor pasa y algunas rolas por ahí, pero plenamente este, fue por, por las alabanzas andinas que, que, que, que nos aventamos. ¿sí, no? Ah, ya, o sea, hacían alabanzas andinas, por eso sabías tocar los instrumentos. Yes. Y después sí. ya tocaste las las canciones este, tradicionales de allá, ¿no? Simón, Simón. Oye, ¿nunca has ido a Perú a Bolivia o a esa zona andina? He ido a Perú, pero no he ido así a la zona andina. Igual a Chile tuve la oportunidad de ir. Y tocamos en un evento ahí de youtubers, con mi hermano tocamos ahí una rola, sí, este, uh -huh. y nos sentimos extasiados, así muy cabrón. Este, pero, pero sí me gustaría ir a Machu Picchu, por ejemplo, Simón, sin duda. Pues va a estar muy bueno cuando, cuando vayas porque es literalmente lo de la música andina y bueno Oye, señor Rosla, me ajá. puede dar un minuto por favor tantito voy a mutearme tantito sale, sale <coughs> saludos a Cardeña, a Arián a Córdoba, al buen judío a David Zurita a Homer, Omar Humor Negro a Rosario, ya estábamos terminando la transmisión con el buen Luisito eh, yo creo que tiene una llamada entonces ya que, que regrese pues también vamos poco a poco despidiendo el programa pero está muy interesante ¿no? todo lo que nos cuenta el buen Luisito hay cosas que, que uno no sabe detrás de las personas que ven en internet y que es que es curioso saber su opinión sobre ciertos temas eh Mía Fernanda, ah, está Mía en la transmisión, bienvenida a Mía, ya tenía rato que se había perdido, ya, ya no estamos con, con esta, con este bullying hacia Mía, así que Mía, puedes estar aquí tranquila, ya no va a pasar nada, Akira no lo he visto si está aquí, la última vez recuerdo que, que pobrecito Akira ya dejó de comentar, esperemos que ya esté por aquí Akira también, Santo Moret, mi hermanazo, dice el tema algunos no saben lo que padecemos los que salimos a cuadro exactamente es, es, es difícil es difícil eh, la verdad todas las cosas que nos que nos suceden y que que esto de crear contenido todos los días es una carga muy muy pesada muy pesada tenemos una responsabilidad que que nos es difícil llevar por tantos años Luisito, ¿cuántos años tienes de ser youtuber? Eh, pues con el wherever, como con 12, y ya yo solo como 10, más o menos. 12 en, en general, ¿estuvieron nada más como dos en el crew, 2 años? No, con, o sea, bueno, no, con el crew es que nos aventamos como 6, yo creo, seis juntos, seis o 7 por ahí, pero sí, a los dos años que estuvimos con Wherever, por así decirlo, más o menos, este, ya inicié yo aparte independiente, pero también con el club. Muy bien. ¿Ahora estás en qué, en qué otros proyectos? ¿Le sigues dando solamente a YouTube o qué, en, en qué estás? Pues donde se monetice mejor. <es>. Sí, la verdad es que YouTube me gusta porque sé que es un historial que va a vivir de por vida hasta que o oh, YouTube este, borre todo, o no sé, pero me gusta. Este, pero sí, estamos ahí probando justo en Facebook que pues se está monetizando bien este, cuando se puede. Eh, y por ahí, la verdad que le andamos dando pues, sí, a por donde se pueda. A, a todos, a todo donde haya generar ingresos. ¿En TikTok te gusta? No, no tanto. La verdad es que no no me considero tan diestro y animado para ello. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de TikTok? Mira, que ahora todos están, se la pasan horas viendo videos de un minuto en TikTok. ¿Cuál es el, el asunto mm. del por qué no te gusta? Porque te salen puras oh. mujeres hablando, ¿no? Es que es adictivo, o sea, ya justamente se está, se está convirtiendo Instagram también en ese pedo. O sea, si es así como de a veces agarra el celular y así de ok. Y es como de no mames, o sea, ya llevo media hora aquí, tenía que hacer eso y un video me atrapó a quedarme aquí. Entonces, no sé, también es contenido muy rápido. O sea, está interesante, está bonito, ya sabes, esta onda de oh tapo la pantalla y ahora ya estoy graduado. Este, <risa> Está interesante, pues, o sea, ver la transición está interesante, pero no sé, yo me considero como más clásico en esta cuestión de, de sí, de, por ejemplo, esto, ¿no? De las charlas o de los videos donde a lo mejor hablan de un tema que me interesa o un monólogo que está muy cagado, este, no sé, soy más de eso, este, y sí, pero ahora justo, los, los nuevos consumidores son muy, muy rápido todo el pedo. Sí, es consumir, consumir, desechar y pedir más y eso es lo que... A uno como crear el contenido lo, lo va acabando poco a poco. ¿Qué es lo que quieres hacer en los próximos años? ¿Dónde te ves? Pues la verdad, justo quisiera, quisiera chambearle mucho, yo creo que, pues sí, eh, eh, estos, estos años en cuestión, principalmente eh, encontrar el contenido. Hay diferentes canales de, de todo tipo y pues eso, poder poder lograr a que me pueda desapegar de estar constantemente subiendo videos, que es algo que me gustaría mucho. Y, y bueno, para ello hay que dar unos cuantos pasitos antes a los laterales para poder hacerlo, pero, pero me gustaría eso. Sí, eh, el, el buscar otra línea, porque poco a poco, este, no sabemos cuánto, cuánto nos dure y en cada momento, ¿no? Como Facebook es un... Problema porque monetizas un mes y al otro ya te desmonetizaron. Eh, sí. Es un relajo el, el estar haciendo contenido y manteniendo a la gente, pues, viéndote, ¿no? Y que le sigas pareciendo eh, de, de su agrado. Es muy difícil conquistarlos todos los días. Esa es como la gran, lo que, el, el gran problema que tenemos todos para estar en redes sociales. e Internet, que ha sido fantástico, ha sido maravilloso pero también ¿Eh? nos ha sido bastante complicado. Muy bien, pues, Luisito, algo que quieras decirle a la gente que nos estuvo siguiendo en la transmisión, que quieras mandarles un mensajito, algo de la vida, algo de la espiritualidad. Pues, pues nada, muchachos. Este, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Eh, y pues nada, yo creo que, que un consejo... Eh, ...exploren su, su, parte, su parte negativa, exploren... Ah, yo pensé eh, que otras partes exploren sus partes. <risa> sí, en general, de eso se trata al final del día, pues. O sea, así como las mujeres se autoexploran y pues tú también a llegar a cierta edad tienes que explorarte... ...o notas cosas que es justamente para ir al médico, al final del día sí es. Necesitas explorar las partes negativas y te invito a que, a que escribas en una, en una hoja... Eh, esas partes negativas que a nadie le vas a contar y que hasta incluso te está doliendo escribirlo, este, porque esa es la parte negativa que debes de hacer de consciente de verla. Y ya cuando la veas va a ser más fácil eh, que, la, que la ilumines, que le des conciencia a ello. Entonces eh, eso, eso te ayuda más a conocerte y a encontrar un equilibrio que al final del día eso somos, no, no somos ni... Ni los buenos ni los malos, tenemos de todo un poco y al final del día encontrar ese equilibrio te va a ayudar mucho a que vivas menos, este menos estresado quizás. Sí, nos tenemos que encontrar y, y, y perdonar, ¿no? Si, sí. si hay ciertas cosas que nos hacen sentir mal porque a lo mejor no encontramos el perdón en las personas, pero al final nos tenemos que perdonar nosotros y eso va a ser difícil. Simón. Pero tú no has hecho muchas cosas malas, ¿verdad Luisito? Pues he hecho cosas. Ah, sí. este... No sé si buenas o malas. Simón, Simón. Muy bien, mi hermano, pues te agradezco mucho que haya estado con nosotros. Siempre es muy agradable poder convivir contigo. Y pues ojalá pronto nos veamos en, en algún otro momento para recrearnos, para hacer algún trabajo, para colaboraciones, para lo que sea, a mí siempre me, me va a gustar estar cerca, cerca de ti, porque eres un exitoso, eres una muy buena persona, eres uno de los pocos youtubers que, que, que no tienes problemas para, para hablar con ellos, que siempre estuviste con los pies en la tierra, que siempre eres tan, tan sencillo, te agradezco inmensamente tu amistad, mi hermano. Al contrario, señor Oslak, y de igual forma también, un honor, un placer, y siempre un gustazo tanto conocerlo y seguir, seguirnos viendo, seguir conviviendo, colaborando, sin duda es, es una joya, muchas, muchas gracias y felicidades también. Muchísimas gracias, mi hermano, pues, ahí estamos en contacto, te mando un abrazote, gracias por todo. Igualmente, hasta luego. Listo, gente, pues, ahí tuvimos esta pequeña conversación con Licito, hoy lunes 21 de marzo, que cayó bien, porque era un tema el de la primavera, y el de tomar energía en las pirámides, que creo que ya no concluimos el, el, el sí, lo que estábamos platicando pero el buen Luisito es muy, muy adepto a estos temas de, de las culturas y ya escuchamos que también ahora mismo de la espiritualidad y a quién no le ha sacado una sonrisa al buen Luisito Rey, ya tantos años dentro de internet obviamente es una una leyenda, y, y es muy padre compartir pues su, su, su, lo que tenga que decir sobre algunos temas que casi nadie le pregunta, ¿no? En ninguna otra entrevista pues le hacen preguntas sobre temas paranormales ni, ni de este estilo, entonces es bueno conocerlo de ese lado también. Eh, mañana se supone que tengo eh, la entrevista con la chica de la ley de la atracción, tengo que confirmar, o sea, le, le escribo y quiero ver si, si, si está lista para que el día de mañana tengamos una entrevista con ella y hablar sobre este poder de la mente, sobre que puedes obtener todo lo que tú quieras con el poder mental y eso está súper interesante, así que si mañana, se me dice que sí en la mañana, pues les estaré avisando en mis redes sociales para que nos veamos nueve de la noche con esta entrevista. Y si no, pues de igual manera nos vemos aquí en la transmisión, en, en una rajada peluda, o platicando a ver de qué, de qué otras cosas. Me da mucho gusto estar casi todos los lunes nuevamente con ustedes, después de que el fin de semana eh, me lo tomo, eh, a veces literalmente me lo tomo, y, y, y no estoy con ustedes, y se siente feo, a pesar de que uno hace contenido constantemente, todos los días, si dejas de hacer contenido un día o dos días, ya uno se siente mal, es muy pesado el no estar con ustedes, porque siempre eh, pensamos sobre que van a estar esperándonos en un video, en una historia, en una transmisión, y pues es parte de nuestra vida, el que ustedes estén aquí, es parte de nosotros, y ya es, es difícil no hacerlo, así que no sabemos hacia dónde vayamos, pero yo deseo que a donde quiera que sea, que suceda lo mejor, y que nos vaya muy bien a todos y cada uno de los que estamos aquí. Grande Oxlack dice, Juan Polinas, hale una entrevista a Cacho Villarreal, siempre me han dicho de Cacho Villarreal, no lo conozco bien, pero eh, creo que es español, ¿no? Y creo que con los españoles tengo un poquito de problema, porque eh, no es el mismo horario, entonces sí es más complicado, el poder tener entrevistas con, con personas de España. Eh, ya veremos qué sucede, ¿no? En algún, en algún momento ya estaríamos viendo si se puede con alguno de ellos que no les queda tan incómodo. Yo no sé qué hora sean en España. A lo mejor les toca súper en la madrugada y es por eso el problema, ¿no? Agus Gris épico, Pico dice, Carreña, es el mejor Gracias a Cristian Guisar, a Salfate... Eh, también una entrevista con Fexer, ah, claro, el buen Félix, estaría chido entrevistar al buen Félix, claro que sí, Cacho es de Monterrey, no hay pedo, ah, no sabía que Cacho era de Monterrey, ah, ¿eh? pues entonces, sí, voy a checar su contenido, y Cactulo TV, eh, sí, voy a, voy a invitarlo, necesito conocer un poquito más de, de, todo lo que él habla, porque en verdad son muchos, muchas películas, series y demás que él ve, mucho contenido, de terror, de ciencia ficción, está muy padrísimo todo lo que él sabe al respecto de las películas, es todo un mundo gigantesco, y entonces es difícil eh, el saber qué preguntarle, ¿no? Porque tengo que yo estar también con mucho conocimiento sobre esos temas, entonces a veces pues estudio un poquito sobre ellos, sobre el contenido que realizan, para saber qué preguntarles. Sí, Capturo TV... Es, es un personaje que antes de que ustedes me lo nombraran, yo ya lo veía. Y me entretiene los, los reviews que hace de las películas. Eh, ¿Que Luisito cuente su experiencia en Supernormal? Sí, se me olvidó preguntarle el, eh, la parodia que hizo de, eh, de Extra Normal eh, cuando estaba con el crew. Eh, tampoco no quise preguntarle mucho sobre cuestiones del crew, porque me parece que Luisito ha tenido toda una una carrera dentro de YouTube en individual y preguntarle por el crew es como, como si nos hubiéramos quedado en esa etapa y la verdad tiene mucho que contar Luisito por, por lo que ha hecho en solo eh, y lo del crew solamente fue como sus inicios. Entonces por eso no hubo muchas preguntas sobre los momentos con el crew. Cada uno ha hecho las cosas, las ha hecho bien y, y, y merece ser reconocidos individualmente. Le voy a mandar una, un mensajito a Chris Cross para que luego esté con nosotros, al buen Félix. Y vamos a ver a quién más invitamos, ¿no? Poco a poco tenemos a, a más personas que, que vengan, más youtubers, y que nos la pasemos bien conociéndolos. Saludos, mi buen Da un gusto estar presente en tus videos en, o en vivos. Gracias, gente. Hoy fue una transmisión más pequeña, son las 10:18 de la noche, pero nos estamos viendo mañana. Eh, a las 9 igual con la entrevista o si no en una rajada peludona también les tengo que subir video me tengo que poner al corriente en mis redes sociales los quiero mucho, gracias a los que me hicieron super chats ahí y, y estrellitas, de verdad ustedes apoyan y ya escucharon a Luisito pues necesitamos estar en lugares donde podamos monetizar el contenido, que después de todo es entretenimiento y es eh, el tiempo que ocupamos, que si no pues ya me tendría que ir ahorita a, a cargar los votos a la central, porque todos necesitamos trabajar y sacar ingresos para pues para pasar la, la vida estables, ¿no? Equilibrados. Los quiero mucho, gracias a todos. Descansen, les mando un abrazote y gracias por acompañarme esta noche. Hasta mañanita a todos.